Me acabo de saltar el portal de en serio... De, el portal mini. En serio. Lo acabo de saltar. ¿Cómo es eso posible? Let's go! Let's go! Shawraker 100%! Let's go! Let's go! Shishi! GG, ya está! No sé, ya está! GG, sigue fuego, ya está, mentira Gigi! GG, GG, ya está! No final sé. Directo. Sí, final el directo, yo qué sé, no sé, ya está. No sé. Acá está, ahí se me dice, hola. Eh, no sé, ya está, sí, sí, me lo pasé, ¡bien! Siguiente Bien eh. Ah Ya está, vamos a contar intentos 490 Bien, esto da 1758 ¡Ya está! O sea, son... Es que este nivel es facilísimo, es un Free Demon esto Voy a tener que, a, que atrasar eh, joyas, gente. Ya está. No sé. Ah. No sé. Bueno, gente. Nos vemos en un siguiente video. Gente, ahora sí. Nos vemos. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Ya saben, todas esas cosas. Nos vemos. Bye.